Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy. Hoy les voy a enseñar a elaborar un hermoso choker en Sutash. Espero les guste. Para la elaboración de nuestro choker vamos a necesitar tijeras, cordón de sutage, maleta, argollas, broche pico de oro. Cristal con setting, Estradas. Acrílico en forma de gota con pasante en la parte superior. Hilo Miyuki. Aguja. Cordón plano. Silicona líquida. Tela. Pinza. Iniciamos enhebrando nuestra aguja con el hilo Miyuki. Vamos a hacer acá. Tres nudos. Uno. Dos. Y tres. Tomo mi cristal, ya lo tengo en el setting. Lo voy a ubicar acá en la tela. Yo estoy utilizando tela cambre. Lo sostengo acá. Paso mi aguja. Miren acá. Debo pasar la aguja por estos huequitos para coser el setting a la tela entonces posiciono el cristal acá con el setting tomo mi aguja paso acá ingreso por los huequitos paso de un lado a otro sostengo el cristal acá, bajo vamos ahora por el otro huequito subo acá paso acá bajo acá Y vamos a rematar en la parte de atrás. Miren, paso mi aguja y entro por esta orejita. Nuevamente, paso mi aguja y entro por esta orejita. Corto acá y corto acá. Tengo acá los cordones. Y voy a tomar silicona líquida, voy a esparcirla alrededor del cristal, debo esparcirla muy bien, me puedo ayudar con un palillito, miren, me puedo ayudar con un palillito. Con mucho cuidado, no pueden embarrar el cristal. Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Si deseas conocer un poco más sobre nuestras clases, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Tomo los dos cordones. Los ubico acá, miren, están del mismo largo. Me ayudo con una pinza. Y voy cerrando. Tomo el estraz y miren, voy a cortar dos. Y acá nuevamente dos. Pongo silicona líquida acá, silicona líquida acá, me ayudó con la pinza. Los pego acá y los pego acá. Nuevamente con silicona líquida. Esparzo acá y acá. Uno a este lado. Y ahora este lado. Súper importante cerrar acá el centro. Miren, me ayudo con la pincita, Aquí cierro. Voy a cortar todo el borde. Que va a unir qué hacemos vamos a poner silicona líquida en la parte acá y acá esparcimos súper importante siempre esparcir la silicona líquida paso acá y paso acá. Corto el exceso de cordón, miren aquí. Vamos a hacerle acá nuevamente tres nudos. Corto el exceso de hilo. Miren, paso acá, paso por debajo, lo paso acá y voy a poner el acrílico, paso acá el acrílico y luego lo paso por acá, Miren, lo paso acá y voy a rematar acá atrás. entro acá en la orejita paso acá, ajusto y nuevamente le a ajustar bien y corto el exceso para hacer la base del choker he cortado miren 34 centímetros de cuero plano tengo aquí y voy a tomar, voy a hacer tres, voy a cortar esta medida de 34 centímetros tres veces. Lo tengo acá, todas las tres tiras de cuero plano deben quedar igual, miren acá. A la misma altura, tomo la maleta, la ubico acá, con mi pinza plana, la cierro miren acá ajusto y ajusto luego deslizo que me queden igual aquí voy a cortar las que queden todas del mismo largo. Tomo nuevamente la maleta. Ubico mi dije en el centro. Entonces, vamos a ver cuál es el centro. Entonces, miren, voy a poner pegamento en la parte de atrás del dije que hice. Esparcir bien la silicona. Lo ubico acá en el centro y le voy a poner tela. Hago presión y corto el exceso de tela. Cortamos, miren, vamos a quemar con la candela el exceso de tela. Bueno, ahora acá al final vamos a poner, vamos a poner acá dos argollas, Acá cerré la argolla, voy a poner otra argolla. Acá abro la argolla, paso el pico del oro, paso el broche y ubico acá la argolla. Nuevamente cierro.